Gloria a Jesús, aleluya Vive Jehová, aleluya Vive Jehová, aleluya Vive Jehová, aleluya, aleluya Aleluya al Rey, de Reyes, al Señor de señores En este momento Levante sus brazos y diré Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios al que vive, al que reina Para siempre en este momento Si usted está cansado Se va a ir sin, se, se va a ir esa cansancio, si usted está batido Se va a ir sin ese batimiento Ahora Denle la palma al Cristo de la gloria, aleluya Yo no sé usted, pero yo vine a alabar a Dios, aleluya Falta esas palmas porque usted no sabe Si este es el último día que está en este lugar Ay, ay, ay, ay, aquí oh ahora soga su no avanza Denle la alabanza al Cristo Dios Todopoderoso Denle la alabanza, dele su alabanza él es su alabanza, aleluya, aleluya Él se mueve en medio de la alabanza Él se mueve en medio de la alabanza Si tú quieres que se mueva, dale alabanza Ay, ay, ay, Dale alabanza porque se está moviendo el Espíritu de Dios Se está moviendo el Espíritu de Dios Quiere darte vida en esta noche Quiere darte vida, quiere dar vida y vida en abundancia Gloria al rey de reyes, gloria al rey de reyes, gloria al rey de reyes, dale gloria al que se merece gloria, dale gloria al que se merece gloria, yo no sé, pero yo quiero darle gloria en esta noche, ahí en tu casa dale gloria, dale gloria, dale gloria la gloria de Jehová en este lugar y en tu casa Un rayo ahí es avanza Gloria al Cordero que vive para siempre Gloria al Eterno que no cese la alabanza Hay un espíritu especial en esta casa Hay un espíritu especial en esta casa Ha venido la nube de Jehová en esta noche a este lugar ¡Oh, Raya y azo que avanza! ¡Oh, Raya y avanza! avanza! El fuego de Dios está en este lugar El fuego de Dios va a visitar en este lugar, esta casa ¡Oh, Raya y avanza! ¡Aquí avanza! Así en esta comunión ¡Raya y azo avanza! En esta comunión vamos a abrir la escritura Rápidamente, Aleluya En el libro de San Juan Oh gracias Cristo Que no cese su alabanza Libro de San Juan Capítulo 11 Verso 17 al 27 Cuando todos los tengan Me regalan un amén Gloria a Jesús Si sí puedo predicar sin máscara no Gloria a Jesús, aleluya Y si todos lo tienen, vamos a decir amén Quiero que todos estemos concentrados en esta palabra Es una palabra poderosa en esta noche, aleluya Porque hay tanta muerte, pero hoy, aleluya Llegó la vida, aleluya, llegó la vida amansa Y dice así la palabra en el nombre del Padre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 entonces Marta cuando yo que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor, Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará Jesús le dijo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 vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente y esta es una pregunta para nosotros ¿crees esto? ¿crees esto iglesia la Biblia? ¿crees esto? ¡raya y azoca! avanza si crees esto da gloria a Dios da gloria a Dios si lo crees que Él es la resurrección y la vida. Gracias, Padre, en este momento te doy. Gracias, eterno Dios, porque así como tú me entregaste esta palabra. Así como tú trabajaste en mi vida Señor Así eterno Dios yo la voy a transmitir al pueblo Solamente soy un instrumento Solamente soy un vaso en tus manos Señor Y seas tú, amado Dios hablándonos a nosotros Y que el Espíritu Santo en este momento Señor Tome control de los aires Señor Que se sature de tu presencia este lugar cada rincón, cada silla Padre de este lugar Señor sea saturado por tu presencia Y que ningún Espíritu inmundo Señor Pueda tener control sobre Tus hijos y echamos Fuera en este momento Toda hueste de maldad Toda hueste que quiere Señor Entretener las mentes En el nombre de Jesús La iglesia le dice fuera En el nombre de Jesús La iglesia le dice fuera en el nombre de Jesús y disponemos nuestros corazones a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Gloria a Jesús, denle gloria a Dios mientras usted se sienta Gloria a Jesús, aleluya, gloria a Jesús, aleluya Yo siento que el maestro está aquí, aleluya Yo siento que el maestro está aquí, aleluya y eso es lo más importante hermano Que el Maestro está aquí Eso es lo más importante Eso es lo que a mí más me interesa Que yo siento al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo en este lugar ¿Qué sería de nuestras vidas Si dejaríamos de sentir su presencia? ¿Qué dejaríamos de nosotros sentir? ¿Qué pasaría con nosotros Si no sintiéramos la presencia Del Dios Todopoderoso? Él es la vida, aleluya Hermanos el tema que le puse a este mensaje es lo que está muerto hoy Jesús lo resucita Lo que está muerto hoy no mañana Jesús lo resucita Aleluya. No hay nadie quien va a poner el brazo extendido sino el único que va a resucitar en esta noche Toda situación adversa es Jesucristo porque aquí lo leímos en las escrituras: que Él es la resurrección y la vida. No hay otro. Dice: Yo soy la resurrección y la vida. Le quiero dar gracias antes de desarrollar el tema, hermanos, a la Sociedad de Caballeros, a los pastores de este lugar, porque me han permitido poder expresar este mensaje, llevar a cabo esta palabra. Y estamos agradecidos con mi familia Le doy gloria a Dios porque hoy está mi esposo Mis cinco hijos aquí en este lugar Y le doy gracias al Señor Porque Él nos ha regalado esta familia preciosa Y hoy podemos decir con mi familia Que estamos en victoria, aleluya porque hemos llegado a esta casa, aleluya Porque hemos podido respirar este día Cuanto muchos no pueden respirar jamás, aleluya Por eso estoy agradecida hermano Porque Dios me ha, me ha elegido, me ha escogido, me ha llamado Como lo ha llamado y como lo ha escogido a usted Por eso usted está en este lugar No por su propia fuerza Sino porque dice que Él lo escogió a usted él lo llamó a usted Él lo separó de tanto, aleluya De tanta gente Y usted es el especial tesoro Usted es la niña de los ojos de nuestro Dios, aleluya Si alguien le dijo alguna vez que usted no sirve para nada Que usted no es nada Yo hoy le digo que usted es la niña de los ojos de nuestro Dios, aleluya Como vemos en este pasaje hermano Vemos una situación tan dolorosa Tal vez usted ha escuchado este pasaje muchas veces Y si usted ha nacido en el caminar cristiano Desde la escuela dominical hasta estos días Usted habrá escuchado y habrá visto figuras Acerca de este tema Acerca de esta historia que no fue una historia no fue una anécdota, sino que fue una realidad. Fue una realidad de lo que pasó en esta ciudad de Betania. Y déjeme decirle que esta misma historia que estaba pasando hace tantos años, esta misma historia, hermano, esta misma situación, esta misma escena de tanto dolor y de tanta muerte, hoy mismo nosotros... No solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial Se está viviendo esta situación de dolor Se está viviendo esta situación donde hay muchas familias, hermanos Que están perdiendo seres queridos Hay muchos padres que están perdiendo hijos jóvenes Hay muchos padres que están perdiendo hijos adultos Hay muchas familias donde... Hay una separación de hermanos donde se están muriendo hermanos, tíos, primos. ¿Sí o no, iglesia? ¿Usted ha escuchado que este coronavirus está llevando, está arrastrando este espíritu de muerte que anda por todos lados? Este olor a muerte, este olor a ceniza, está por todos lados. Hay tanta angustia, hay tanta tristeza pero en medio de ese dolor y de esa tristeza tenemos buenas noticias tenemos buenas noticias a través de la palabra de Dios y Dios nos da esa esperanza viva que habla el apóstol Pedro aleluya que Él es la esperanza para toda aquella situación aleluya de muerte que no todo todavía está perdido hermanos hay un dolor alrededor nuestro Hace un mes, mi esposo perdió su, una de sus primas. Tal vez él lleva su dolor por dentro, pero la que yo veo que lleva un dolor tan profundo es la mamá de ella. Porque lo que siempre se espera, hermano, es que un hijo entierre a un padre, sí o no. Pero qué doloroso, hermano, cuando un padre tiene que enterrar su hija. ¿Qué doloroso debe de ser de eso hermano? Que su propia madre llevar el cadáver de su propia hija. Eso fue una cena dolorosa. Y más en este tiempo que le dijeron no la puedes velar tampoco. Era una niña de tan solo tres años cuando ella crecía normalmente. Y a los tres años le dio una enfermedad que se llama poliomielitis Y todos sus huesos quedaron descoyuntado y la niña con mi esposo a los tres años jugaban juntos con muñecas, con carritos, con pedazos de palos hasta que le atravesó esa enfermedad sobre esa, esa joven, esa niña en ese momento. La madre no entendía qué pasaba porque había nacido normalmente, pero le vino de repente esa peste y tocó el cuerpo de Graciela, así se llamaba. Y la mamá cargó por 30 años con Graciela, cargándola por todos lados. La vio graduarse, se graduó en medicina. Pero eso no, no, no contentó el corazón de la mamá. Y hace poco no se pudo casar. Y hace poco el cáncer llegó a su vida y el cáncer la mató en tres meses pero lo maravilloso de todo eso que 37 años preguntándose esta mamá ¿por qué señor? ¿por qué pasó mi hija dos, tres años con una libertad de poder jugar? ¿y por qué después la visitó esa enfermedad? ¿y por qué después la visitó el cáncer y ahora la muerte la mató? ¿por qué? le preguntó a Dios y había una respuesta Es que la muerte llegó Lo que vieron tus ojos fue muerte Pero ella pasó a una vida eterna Porque Satanás tocó su cuerpo Pero no pudo tocar su corazón Porque un mes antes de morir Recibió a Cristo Jesús, aleluya y lo que parecía muerte hoy es resurrección aleluya para los padres aleluya llora el dolor llora el dolor de la separación pero hoy está en una vida mejor que la nuestra y en esa ciudad de Betania había acontecido algo similar uno de los hermanos de estas dos hermanas Lázaro había muerto Pero antes de que él muriera Le fue avisado al maestro María y Marta Mandaron a decirle a Jesús Que Jesús era el amigo De la familia Jesús era amigo Con María y Marta Jesús tenía una buena relación Con ellos Es que Jesús no era alguien que a veces uno se piensa que no lo podemos tocar y que no, que no Es que Jesús socializaba Jesús se sentaba a la mesa Jesús comía Jesús andaba Jesús se movía, Él no se quedaba quieto Y dice que en uno de los momentos Jesús había llegado a la casa de Marta y de María Y, y Jesús no es que llegaba y ahí nomás se ponía con el TikTok o el Facebook No, él, él daba de lo que Él era, la palabra Él hablaba de lo que era El libro de San Juan menciona siete milagros importantes Él les hablaba quién, es, eh, quién era Él Él le dijo a Marta, María Le enseñaba que él, él era el pan de vida Que era la sangre, aleluya, que traía vida él le decía yo soy el camino La verdad y la vida Marta y María Y pasaba todo su tiempo enseñándole Lo que era el reino de Dios Pero en una de esas el maestro Cuando le llegó la noticia De que su hermano, su amigo El hermano de estas dos mujeres Estaba gravemente enfermo El maestro dijo ya voy a ir el maestro no salió corriendo sino que el maestro le dijo ya voy a ir pero primero me voy a quedar aquí y después voy para allá imagínese usted tal vez pudiera juzgar a Jesús qué clase de amigo es Jesús le está diciendo que está enfermo y Jesús es como que allá se queda es que Jesús sabe todas las cosas Y Él hace las cosas a su manera y a su tiempo No a la nuestra Y dice que en ese momento Jesús estaba lejos Dice a 15 estadios que son 3 kilómetros aproximados Y dice que las hermanas estaban desesperadas Y vieron que Lázaro murió Lázaro murió, ustedes creen que Jesús no sabía que había muerto Claro que él sabía porque cuando le dijo al mensajero Díganle que esa enfermedad no es para muerte Sino que es para que la gloria de Dios, aleluya, sea revelada por eso en esta noche yo te vengo a decir que lo que tú estás pasando hoy no es para muerte, es para que Dios sea glorificado en tu casa, es que para que Dios sea glorificado en tu familia. Tal vez tú te preguntaste y le dijiste a Dios, yo quiero ver la gloria de Dios. Y si tú dijiste que quieres ver la gloria de Dios, vas a atravesar un mar rojo, vas a atravesar un camino de piedras, vas a atravesar un desierto para poder ver la gloria de Dios. Sin desierto no vas a ver gloria de Dios, aleluya. Jesús tuvo que pasar el desierto para ver la gloria de Dios, y dice que ahí estaba el maestro Y le dijo No es para muerte Se los aclaró Se los mandó a decir Pero a veces el maestro Nos dice las cosas Y se nos olvida Se nos olvida Y dice hermanos que Estaban desconsoladas Hay gente desconsolada En esta noche hay gente que tal vez tú no la ves que está lagrimeando Pero se siente desconsolada Hay gente que ha llegado esta noche con la última fuerza a este lugar Que si le ponen una pluma se cae Porque ya no tienen fuerzas del dolor ¿No te has preguntado en tu mente cuál será el dolor de mi hermano? ¿Cuál será la aflicción de mi hermano? Hermanos, estamos viviendo tiempos de dolor Pero Jesús de Nazaret es nuestra paz Jesús de Nazaret es nuestra paz Jesús de Nazaret es nuestro refugio en esta noche Y dice que ahí el maestro, aleluya Cuando ya se va acercando Jesús Dice que el Viene a la ciudad Ni siquiera va entrando cuando viene Marta Y corriendo Marta Tal vez con sus pelos todos devoronados Con su delantal por ahí medio atado Porque ella, ahí relata la escritura Que ella era muy afanada Ella era muy dedicada a las cosas naturales Y está bien en parte Pero ya no cuando uno se pasa y dice hermanos que ahí llega Marta al encuentro con Jesús Y le dice Jesús Maestro, Rabí como dicen las escrituras Si hubieras llegado, si tú hubieras llegado Mi hermano no habría muerto De reclamo, si tú hubieses estado aquí cuando te mandamos a decir Lázaro no hubiera muerto y Jesús, yo creo que habrá estado así porque él era maestro, entonces él habrá estado así y mirándola. Como ella, yo me la imagino a Marta porque yo a veces soy bien desesperada. Yo a veces le digo a mi esposo y él, mi esposo, es súper pasivo, le digo, Nero, pero si hubieses hecho más rápido esto, tal vez. Y él me dice, está bien Y hasta veces ni me contesta Pero habla y di algo Te estoy diciendo que si hubiera No se si hubiese caído esto Bueno, vamos a levantarlo Y así habrá sido Marta Maestro, si hubieras estado aquí Me imagino con hasta los pelos ahí Pero el maestro la miraba Y la miraba y dice ahí la escritura que la mandó a llamar A a su compañera María, su hermana hermano. pero Cuando se enfrenta con Marta Antes que viniera María Hay un diálogo con ella Y le dice Marta Yo voy a resucitar a Lázaro, tu hermano y ella todo, pero maestro, si hubiera, Marta, yo voy a resucitar a tu hermano. Tu hermano va a resucitar. Y ella seguía, si hubieras estado. Y dice la escritura que aquí le dijo, Marta, pon atención a lo que te voy a decir, Marta. Yo, yo soy la resurrección Marta pon atención Yo soy la resurrección y la vida Yo no sé hermano si tú estás entendiendo esta palabra Si está cayendo en tu mente esta palabra y en tu corazón Dice que le decía yo soy la resurrección Y también la vida pero Marta tenía poca visión y le contestó Oh sí maestro Mi hermano va a resucitar en un día postrero Ahí cuando ya venga el tiempo que tú nos explicaste Pero le vuelve a decir Marta Yo soy la resurrección y la vida hoy Le dice yo soy, quiere decir hoy este es el tiempo de hoy que voy a resucitar a tu hermano el yo soy está enfrente tuyo Marta el yo soy está enfrente tuyo hermano no hay otro es el yo soy el que está enfrente de esta casa es el yo soy el que está enfrente de tu problema es el yo soy el que está enfrente de tu imposible es el gran yo soy raya y yo no sé si tú entiendes quién es el gran yo soy pero si él entiende quién es el gran yo soy tú le deberías de dar un gloria a Dios aleluya porque él es el que va a abrir aleluya que se ha cerrado, la puerta que se ha cerrado en esta noche el gran yo soy porque le dijo Jesús yo soy es que eran las escrituras era la palabra el verbo hecho carne en esa palabra hermanos Satanás tiembla cuando tú dices El yo soy está conmigo Satanás tiembla Satanás tiembla Satanás tiembla hermano Atrévete a decir el yo soy Y vas a ver cómo te sacude algo dentro tuyo Dentro de tu espíritu Porque el yo soy libertó al pueblo de Israel cuando Moisés fue elegido, escogido por Dios Y es que Dios estaba mirando la aflicción del pueblo Así como Dios estaba mirando la aflicción de Lázaro La aflicción de Marta y de María Así Dios estaba mirando en aquella época la aflicción de Israel Cuando estaban siendo azotados, esclavos Y Moisés dijo, fue escogido Y le dijo Tú vas a ir, le dijo Dios Lo escogió Moisés Tú vas a libertar al pueblo Y Moisés le preguntó a Dios ¿Y qué le voy a decir al pueblo Si me dicen quién me envía? Y dice que Dios le dijo Dile, dile a mi pueblo Dile a mi iglesia Dile a tu familia Que el gran yo soy, aleluya Que el gran yo soy Va a libertar a tu familia, Luis el gran yo soy, no tenga miedo lo que la oruga y el saltón te robó por muchos años. El gran yo soy te lo entrega, raya right y aquí, avanza. ¿Crees esto, Luis? Tú lo crees, Luis, aleluya. Tú lo crees, Luis. Aquellos que se burlaron Aquellos que se rieron de tu situación Hoy el gran yo soy está en tu casa Hoy el gran yo soy comienza a caminar en la casa de estos caballeros Y yo voy a pedir a la directiva de caballeros Que se ponga de pie para recibir en su casa al gran yo soy Levanten sus manos, directiva de caballeros porque llega el gran yo soy a su casa Y ustedes le van a decir al diablo Y ustedes le van a decir a las huestes Y ustedes le van a decir a las potestades Que el gran yo soy está en su casa Vamos iglesia Dígale que el gran yo soy está con esta directiva El gran yo soy se está moviendo en esta directiva En el nombre de Jesús tomen asiento y así le dijo Marta El gran yo soy Yo soy la resurrección Marta salió corriendo a buscar a María y el maestro te llama El maestro está aquí El maestro está aquí así le dijo El maestro está aquí hermano el maestro está aquí. Él te llama. Él te llama. Él te llama así con tu problema y con tu dolor. Él te llama. Le dijo a María. Él te llama y dice que secretamente se lo dijo. Te está llamando Jesús. Y María le responde de la misma manera. Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero había una diferencia entre Marta y María. Dice la escritura que María se postró. Que María se postró. Si hoy tú le reclamas a Dios pero te postras, él va a mirar más de agrado tu dolor. Él te está mirando tu actitud también y dice que Jesús se conmovió, se estremeció y también lloró. Muchas de las personas que están en este lugar dicen es que nadie ve ni llora mi dolor. Déjame decirte, que Jesús llora contigo Déjame decirte que Jesús también Está llorando contigo en tu dolor Tal vez el amigo que tú más querías Que estuviera en ese lugar No está en este momento Y qué bueno porque Jesús lo dijo aquí Qué bueno que no llegamos porque si no, ustedes no hubiesen creído. Qué bueno que a veces no está tu mejor amigo. Qué bueno que a veces no está aquel mejor orador. Pero te voy a decir una cosa, que Jesús está contigo y es suficiente. Es suficiente. Él es el que enjuaga tus lágrimas. Él es el que seca tus lágrimas. Y Él es el que calma tu dolor No hay hipocresía en Él No hay hipocresía en Él A mí me gusta sentir los abrazos de mi Cristo Porque no hay hipocresía en Él Si Él te tiene que corregir, te corrige Si Él te tiene que enderezar, te endereza Te duele pero te sientes feliz y dice que Jesús lloró pero a veces lloramos pero no hacemos nada en una ocasión una persona fue a una amiga mía y dice fíjate Daniela dice que vino Juana es un nombre X vino Juana y Lloraba y lloraba y lloraba por, porque el esposo se le fue y no tenía para comer, no tenía para nada. Y estaba pasando una situación bien amarga. Entonces yo le dije, uy, qué triste. Y sí, me cansé de escucharla y de secarle sus lágrimas hasta que se fue. Y le dije yo, y ella dijo que tenía hambre y que no tenía, no le diste nada. No, ¿para qué? Jesús no es así. Jesús llora contigo y te da la salida. Jesús llora contigo y suple tus necesidades. Jesús llora contigo y te sana tus dolores. Y ahora lo vamos a ver aquí y dice hermanos que Jesús le dijo María, ¿dónde le pusieron? Cuando todos y dicen que estas dos mujeres tenían muchos amigos, demasiados amigos. ¿Dónde le pusieron María? Entonces corrieron las hermanas y le mostraron dónde estaba la tumba, el sepulcro. Uy, me queda siete minutos, ya corro. Así voy a correr ahora para terminar. Y dice que corrieron y el maestro fue para allá. Y lo que el maestro dijo un principio. Eso se estaba cumpliendo. El maestro dijo que era una, era una enfermedad, pero que no era de muerte eterna, sino que era una enfermedad, pero que iba a haber un milagro grande, que iba a haber la manifestación de la gloria de Dios. Y dicen que cuando se acercaron al lugar, imagínense que alguien caiga muerto aquí, lo primero que hacen todos y hasta si yo me desmayo el 9/11 y con máscara y con todo por si acaso el virus y dice hermanos que ahí estaban toda la expectativa era Jesús pero había gente que no creía en Jesús aún la misma Marta le costó creer en el mismo maestro no podía creer lo que ella estaba viviendo que se hiciera realidad y dice que Jesús le dijo quita la piedra quita la piedra acaso Jesús con su voz de trueno que dice en Salmo 29 que cuando Él habla truena se mueven las aguas él con su voz podía decir piedra para un lado Como hizo con el mar, como hizo con la tormenta Todo eso. Él podía haber dicho piedra muévete Pero no Él dejó que Marta Que María Que lo que estaban alrededor vieran Que era necesario que alguien tenía que mover la piedra nosotros tenemos que mover la piedra para ver el milagro Nosotros tenemos que mover la piedra para ver el milagro Yo no sé si tú estás dispuesto o dispuesta para mover la piedra Y te vuelvo a repetir, tal vez tú llegaste sin fuerza para mover una piedra Pero si tú tienes el deseo de moverla, Cristo te va a dar la fuerza para moverla pero yo no sé si tú quieres mover esa piedra esta noche. Marta dice que le dijo, de maestro. de maestro, imagínense cuatro días. Claro que, ¿acaso el maestro no sabía? Claro que sabía. Pero Marta le dice, yede. Tal vez tu problema, tu situación, ya van cinco. Ya van 10 años, 20 años, 3 meses, 5 meses, una semana y es de tu problema. Pero déjame decirte que el perfume del Espíritu Santo, aleluya, va a venir sobre ese olor, aleluya. Va a arrasar, aleluya, contra ese olor. Pero si tú mueves la piedra. ¿Cuántos en esta noche quieren mover esa piedra? ¿Cuánto quieren mover la piedra de su problema? ¿Cuánto quieren que se mueva esa piedra de su hogar? Dile Jesús, yo quiero mover la piedra Porque quiero ver tu gloria Es que si no mueves la piedra No la vas a ver a la gloria de Dios Mover la piedra es creer en Él Mover la piedra es creer en lo que Él va a hacer Con lo que no piensa que no eh, puede, se puede hacer mover la piedra es mover la incredulidad dice la palabra de Dios que el que se acerca a Él tiene que creer que, le, que Él es sin fe, sin fe es imposible que tú agrades a Dios es imposible que tú le agrades a él. Sin fe es imposible iglesia que le agrades a él. Había un hombre, aleluya, que tenía a su hijo esclavizado por los demonios. Y le dijo a Jesús, si tú crees, si tú crees, algo va a suceder. Si tú crees, Hermano, hoy en día hay gente atormentada por demonios Hay gente visitada por demonios La muerte está rodeando a jóvenes, a jovencitos Adultos, ancianos, ya no hay edad para que llegue la muerte ahora Y con el permiso de los presentes, anoche Ayer nosotros ministrábamos aquí a un joven Hermano, es real y verdadero. Este joven aquí estaba en este lugarcito. Porque él vivió experiencias. 17 años el joven. Tres amigos de él. Tres. Se suicidaron. Tres. No uno, tres en diferentes tiempos. El último fue hace cuatro meses atrás. Jóvenes de 17, 16 y 15 años. Yo no sé si a ti te causa dolor. Yo no sé si a ti te causa un dolor dentro. Pero si Jesús está aquí, Jesús está llorando por esos tres jóvenes. Porque su pasión de Jesús eran las almas por eso él vino a esta tierra y cuando este joven estaba aquí este joven decía tengo dolor por esos tres jóvenes y esos espíritus inmundos lo estaban visitando a este joven una depresión, una angustia él está aquí en esta noche en la noche aquí, en este lugar, dijo, vengo a buscar a Cristo que es la vida. Vengo a buscar a Cristo que es la vida. Porque vi como Satanás se llevó a estos tres. Y yo no quiero que me lleve a mí. Y él vino al perfecto lugar, a este altar, a buscar a aquel que es la resurrección y la vida. Y para la gloria de Dios Aquí está esta noche este joven Alabando y glorificando el nombre de Cristo La muerte no lo pudo tocar a este joven La muerte no lo pudo acceder a este joven Porque hay una madre y una abuela Que están orando por este joven Es que Dios escucha la oración Es que Dios escucha tu clamor él está llorando por tu necesidad. Tú no estás solo ni sola. Y así como esos espíritus de muerte se fueron, así Jesús se paró enfrente de la tumba de Lázaro. Ya terminó. El dador de la vida, el que dijo que es la resurrección y la vida, Pastora, se paró enfrente de la tumba se paró enfrente de la tumba se paró enfrente de la tumba y todo lo que estaba muerto todo lo que estaba muerto al tan solo él se paró enfrente de la tumba y cuando él dijo Lázaro sal fuera Lázaro sal fuera aleluya. lucha era la palabra en acción era el verbo hecho carne ahí llegó la voz del maestro a las profundidades donde andaba Lázaro y Lázaro empezó, aleluya ahí a recobrar vida, aleluya donde las venas no había vida donde los huesos dejaron de moverse comenzó a estremecerse, aleluya porque cuando Jesús llama cuando Jesús habla, cuando Jesús dice ven para afuera, algo tiene que suceder y todo se tiene que doblar y toda rodilla se tiene que doblar. Al nombre de Cristo Jesús aleluya. y dice que Lázaro hay ahí aquí a la soca mansa, dice que se incorporó aleluya, y atado. Como estaba, ni siquiera esas vendas pudieron detener a Lázaro Él estaba atado y no lo pudieron detener No pudieron detener Porque a la voz del Maestro tiene que obedecer Y se levantó Lázaro Por eso en esta noche Pueblo de Dios, audiencia ahí en las casas Lo que está muerto hoy vive No es que vivirá Hoy resucita Lo que está atormentando tu hogar Hoy se va Hoy se va Si tú lo crees, di amén y si tú no estás pasando por ningún problema Por lo menos di amén por el que está al lado tuyo Para que tu fe le ayude al que está al lado tuyo Hoy vive lo que está muerto Porque llegó Jesús Que es la resurrección y la vida, aleluya Tal vez tiene un hijo muerto en las drogas. Tal vez tiene una hija muerta en las drogas. Tal vez tiene un primo, una prima en el levianismo. Tal vez tiene un familiar en el homosexualismo. Hoy comienza a dar vida. Tal vez se te fue la pasión por este evangelio. Hay muchos hermanos que están desanimados Hay muchos que tal vez vienen a la música hermano Samuel Y ya ese palito le pesa Porque vienen cargados Pero hoy Dios te va a dar vida Hoy te va a dar vida a tu espíritu Yo no sé si tú quieres vida Pero yo quiero vida Mi petición hermano mi nueva petición le dije ponme más pasión por las almas yo no le pido otra cosa a mi Dios hermano no le pido otra cosa a mi Dios un carro no sirve para nada una casa tal vez para habitar pero le digo, Señor, aumenta la pasión por el que se pierde. Yo no sé tú, hermano. Pero así como yo vi que Dios está rescatando mi familia. Así como yo vi que mi Dios rescató a mi hijo de la, cuando él quiso entrar en la droga. Yo no quiero que nadie se pierda, hermano el domingo pasado yo sé que me pasé ya termino hermano fuimos a comer con toda mi familia hermano estamos en la mesa vino un joven me trajo un café cuando me dejó el café me dijo señora se lo acabo de hacer cuando me dejó el café, miré su mano de este joven, no sé por qué hermano, sus uñas pintadas. Mis hijos me miraron y yo le dije, tal vez me saco, porque yo me pongo y me saco los anteojos porque veo de lejos, pero no de cerca. Me saqué los anteojos y le dije al joven, tráeme un vaso de agua. Porque quería ver si había visto bien. Y le di, me trae el vaso y me lo deja. Y digo, sí, están pintadas sus uñas. Y le digo a mis hijos, hijos, este es un buen manjar para el Señor. Y mis hijos me dicen, mamá, ni se te ocurra. Estamos comiéndome. Estamos... Aquí en familia, mamá. Y en mi, en mi mente, y mis hijos saben, Eran ese día a las 6 de la mañana o 5, yo estaba orando. Y en esa oración yo dije, te pido por el homosexual, te pido por la lesbiana, te pido por esto y por esto, por esto. Eso fue a las 5 de la mañana por ahí. Eran las seis de la tarde Y el homosexual estaba enfrente mío Estaba ahí él sirviendo Y yo por dentro digiriendo todo lo que mi familia Me estaba diciendo Cuando ya nos trae el recibo Y yo veía cómo él se paseaba Y mientras que él se paseaba Yo decía Satanás está atado. Y ya a ver Y cuando ya trajo el recibo Él, esa, ese cosito una de mis hijas dice, no mamá, deja, deja Vamos a pagar cash Porque ya se querían ir y Le digo, hijo, le dije yo Él justo viene para mi lado Y lo miro así, le digo, hijo, le dije yo Quiero decirte algo Ay, mis hijos, Mire mi esposo Porque mire, yo no le doy vuelta al asunto Yo no le doy vuelta al asunto Yo no le ando con vueltas lo que es malo es malo Y lo que es bueno es bueno Y le dije Hijo te voy a decir una cosa Tú tienes una identidad Tú tienes una identidad Así se lo dije Y él me dijo Me quedó así Cuando el pensamiento en tu mente Te venga y te diga que tú eres mujer Tú te tienes que parar firme Y mírate ¿Qué eres tú un hombre y el, el muchacho me seguía mirando sin hablar y le digo y te voy a decir más que tal vez te sentiste despreciado tal vez te sentiste humillado tal vez te sentiste en la sociedad que nadie te quiere ni en tu casa te quieren pero hoy te digo que hay un Cristo hay un Cristo hay un Cristo se llama Jesús de Nazaret que ese murió en la cruz del Calvario por ti y te puede perdonar y te puede regenerar si tú quieres el muchacho seguía perplejo y los otros diciéndome mamá vámonos él quería más Hermano, y sabes lo que le dije y tal vez tú tienes papá o mamá que han estado o alguna abuelita que ora por ti y el muchacho me dijo mi mamá y mi papá son cristianos la oración de ellos se hizo efectiva esa noche por eso le digo hermano nada está muerto es que Cristo es la resurrección y la vida, aleluya por eso yo le digo a mi Cristo Lléname de pasión para predicar este evangelio Tal vez no sea la mejor predicadora Tal vez no tenga tanta bilética ni tanta hermenéutica Pero lo que quiero tener es pasión por este evangelio Y por aquellos que se pierden, aleluya Puesto de pie en esta noche Glorificando el nombre de Cristo, aleluya Gloria a Jesús, aleluya. Nadie se mueva en este momento. Y voy a pedir, aleluya, que inclinemos nuestros rostros. Y si hay alguna persona en este lugar que necesita a Jesucristo como su Salvador, aleluya. Le voy a pedir que levante sus manos ahí donde tú estás. Levanta tu mano ahí donde tú estás si tú necesitas de Cristo. Si tú quieres recibir a Jesucristo como a tu Salvador, aquí en este lugar o en tu casa, ahí a través de esta red social, aleluya. Si tú quieres recibir a Jesucristo ahí, levanta tu mano y en este momento, aleluya, puedes pasar al altar para hacer una oración de fe, aleluya. Y tú no te vas a ir como tú viniste a este lugar, si no te vas a ir con el Cristo que vive para siempre Con el Cristo que te va a dar la vida eterna Y si hubiera alguna persona que quiere reconciliarse con Cristo En esta noche tú puedes levantar tu mano y pasar al frente Cristo esta noche, aleluya, está dispuesto para bendecirte Si tú quieres reconciliarte Si tú quieres dar un paso de fe para que Dios, aleluya, entre en tu vida acércate al altar en esta noche aleluya si hay alguna persona que se quiere reconciliar ahí aleluya tú puedes pasar a este lugar el maestro te va a recibir yo sé que el maestro no va a despreciar a Evelyn en esta noche no es casualidad que ella haya llegado ella ha venido para buscar al maestro porque el maestro no desprecia ningún corazón, aleluya contricto y humillado. Y si no hay personas Que se quieran reconciliar O que no quieran entregar Su vida a Jesús Pero hay personas, aleluya Que quieren Un milagro de Dios Que quieren que Dios opere Esta noche un milagro en su vida Si hay alguien que quiere que Se resucite algo en su casa Tal vez la esperanza Tal vez el dolor ha llegado a tu casa Tal vez tú tienes una necesidad Tal vez tú tienes una aflicción Y tú quieres que el Maestro resucite lo que se ha muerto en tu casa Tú puedes pasar al frente Tú puedes dar ese paso de fe Cuando tú das ese paso de fe Tú estás quitando la piedra Tú estás quitando todo obstáculo Que te impide llegar a la presencia de Dios sí. Tú puedes pasar y decirle, Maestro, yo quiero yo voy por mi milagro. Porque han pasado 10 años. Porque han pasado 5 años. Porque han pasado muchos meses y no veo la respuesta. Pero hoy danse paso de fe y dile, Maestro, yo vengo a ti. Yo vengo para que resuciten lo que se murió en mi casa. No tengas vergüenza por lo que digan los demás. Porque el que está a tu lado no te va a bendecir El que te bendice se llama Jesucristo Si hay padres que están pasando Problemas con los hijos Donde la muerte está acechando los hogares Donde la depresión ha llegado pasa al frente para que oremos hagamos una oración no tengas vergüenza ni miedo al coronavirus porque no hay virus en este lugar porque está la presencia del Señor toda muerta está sujeta ahora en el nombre de Jesús la muerte no puede estar donde está la resurrección y la vida y en este momento estamos declarando vida sobre lo que se murió Tal vez la esperanza en ti, en tu familia se ha agotado Pero tienes la oportunidad en esta noche De venir a Jesús de Nazaret De venir y clamar ahora que hay tiempo Ahora que tú tienes salud Ahora que tú puedes gritar Ahora que tú puedes decir Señor yo necesito de ti Yo necesito de ti yo necesito de ti Yo necesito que viva lo que está muerto Yo necesito que viva lo que está muerto en mi casa Voy a estar solamente un minuto más Porque quiero respetar el horario Pero yo sé, aleluya Que hay mucha necesidad en esta casa Hay mucha necesidad en esta casa Hoy los demonios van a temblar en el nombre de Jesús y aunque las haya personas aquí mueven, que están en una mueven, batalla, mueven, el Espíritu no Santo, aleluya, va a romper cadenas. El Espíritu Santo el va a romper ligaduras. Vos, el Espíritu Santo no está deshaciendo. Porque hay espíritu inmundo las de suicidio. Se espíritu inmundos de suicidio. Y no se espíritu inmundos de ansiedad. Espíritu inmundos. De perversidad y sexual. Este espíritu inmundo de homicidio espíritus inmundos de crimen espíritus inmundos que quieren actuar en el nombre de Jesús se van a ir de tus hogares en el nombre de Jesús tristeza, amargura hay ay, aquí Avanza, hay ahí aquí amana, soca, amanza. se están moviendo esas aguas ahora se está moviendo el poder de Dios se está moviendo, ayúdeme a clamar directiva Ayúdeme a clamar iglesia Porque se está moviendo Se está destruyendo Se está deshaciendo todo desánimo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La droga se va de tu casa La droga se va de tu casa este día La droga se va de tu casa hoy La enfermedad se va de tu casa hoy Así abre tu boca y dile te vas fuera, te vas fuera, te vas fuera. ¿Te vas fuera?